Este es un vídeo de presentación del segundo taller de la magia de la economía que tendrá lugar en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid los días 26 a 28 de mayo de 2013. El primer taller tuvo lugar en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos en el marco de la Semana de la Ciencia, en noviembre de 2012. En esta Semana de la Ciencia se desarrollaron no menos de cuatro actividades relacionadas con la matemática. En efecto, en el campo de las matemáticas se, se ha llevado a cabo con éxito la incorporación de trucos, acertijos, etc., desde hace tiempo ya, que facilitan la comprensión de la materia y que atraen el, la atención de los alumnos hacia estas materias. En este taller vamos a extrapolar esas técnicas al Estudio de la Economía, campo en el que soy profesor desde hace prácticamente dos décadas. El interés que estas iniciativas despiertan es tal que en la primera edición tuvimos que cerrar anticipadamente el periodo de inscripciones dado que el número de solicitudes había sobrepasado en muy pocos días notablemente el aforo de la sala disponible para el evento. Por ello, para intentar satisfacer la demanda que en su día no pudimos atender, no esperaremos un año para realizar el segundo taller, sino que lo haremos seis meses después de haber eh, realizado el primero. Para solicitar información eh, y poder realizar la inscripción, podéis dirigiros a la dirección de correo electrónico la de la economía gmail.com Igualmente, a continuación, vais a poder ver en esta pantalla un tríptico con los datos más importantes del evento. Muchas gracias.